Señores, Franklin Mirabal. Ay. Ay. Franklin Mirabal. pasa de que me digan, mami. ¿Eh, lloron? ¿Eh, lloron? ¿Qué responda! Que responda. Dile que aquí, aquí no, hay que responda. Que responda. que no se atreva a responder. Señores. ¿Quién? ¿Eh? No, ah, no, quería que el que, lío con Miguel también. Ay, ay, mira, mira, mira, yo, El dolor. A... Ay, se, y ay, se fue. Y volvió. Vuelve a hacer noticias Franklin Mirabal. Que no me extraña que él mismo lo haya dicho. Porque es el tipo de personas que Franklin, es el tipo de personas que le pegan cuerno y, y él manda a los medios de comunicación. Para que digan: Mira, me pega. oye Franklin, Óyeme, Franklin es tan especial. Óyeme. Que a Franklin le pegan cuernos. Y él coge una nota de prensa. Le, le, envía. le envía a los medios. Explicando, mira, me, me pegan cuernos. O oh, Franklin se cayó, de, de chocó contra otras personas. La tipa las personas no le puso ninguna demanda, pero él Franklin sufrió un accidente bien, aparatoso. Bien, bien, y quiere así? su Mercedes para atrás. Verdad? Esa es la noticia. Franklin fue como los fiscales y le hizo una incautación <risa> a Diana Bell. Saludable, muchacha. Dios la bendiga, muy bonita la dama. Y le quitaron ese Mercedes que ustedes ven ahí, que se lo regaló con todo. Y moño. Ah, pues no está el nombre de Caramba, mire, Lidia, eso está a nombre, de Lidia. Está de una financiera. ¿Qué es eso? Eso, no, eso no está a nombre de nada. No, no, Los au, lo automóviles que regalan a mujeres no acostumbran a ponerle el nombre de ella. No. No, more. Que todavía me falta pagar mil pesos para que me entreguen los papeles. Mentira, dama. Eso no está el nombre suyo. Hablador. ¿Qué? Igual que la pasola que regalan aquí, en ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Cuando, la, la que yo le digo, la, la pasola cervecera. O sea que ya hay, hay, hay un grupo de mujeres que les gusta ese tipo de pasola. Sí. Y todos los domingos se cambian, se, se empapillan, se ponen nítidas. Se, se, se dan su flow a buscar. Tienen los cuartos de comprarse tres cervezas, no más de ahí. No, porque las otras vienen gratis. Las otras vienen gratis. Es un Entonces, ellas vienen y cogen Neto Flow, la pasola, se van para un sitio, un ejemplo como nuestro, nuestro amigo Código. Código, ay, la pámpara. Va para otro, para un sitio de esos de bebedera, se sientan, es el truco. Entonces, con Jenny con, con su pasola ahí, eso da a las 5 de la tarde, porque ella ya está a las 5 dando vueltas. Sí. Para Cuando ver si encuentra su. Quemando gasolina, buscando a su cancha esos son los códigos para que flaco no te dejes engañar no, no, en ya a la las 5 a la las 6. 6 ya ella encontró el sitio la controla la chamaquita entonces Alguno va de el más caro. El más caro. se para con una siempre usan una gafa grande neto sí, de la, claro. la grandota que va a ser cafambra que lo que y un pelo que le pone el caco más grande que el sí, mismo, sí sí sí y, y que esa gafa no la, la venden donde los chinos esa gafa la venden donde los chinos entonces que son siempre de esa grandota eh, ya tú sabes eh, son de una, una postura una postura siempre las blusas que usan ese, con el escote que tú sabes siempre se le ve el escote sí, no sé. te estoy diciendo el perfil de las mujeres que andan en ese tipo para sola entonces a las seis de la tarde se, se queda en un sitio pa la, pa, la, pa, pa <risa> compra la primera cerveza ¿Tú sabes esto? Ay, ay, ay. ay dale, dale. La, la primera. bailando la canción Macarilla, dale en esto ahí. bailando la canción DJ. Macarilla. ¿Cómo que ya hacen? Imagínate que, la, que el celular es... Los vasitos de cerveza. Cerveza, cerveza. Dale, dale DJ. ¿no? Yeah, dale. Ay, ay. Manta gente, mírase si Macarilla. Y ahí, y hay, hay ahí. Ay, ¿sí si mira, y eso te va a la ¿eh? gente. Plomo, Pónganse su mascarilla. Yo y todo queda y queda. Y sin pasar nadie se queda. Amiga. Amiga, viene, viene, entonces viene, viene un tigre que está, de esos tigres que están dejados de la mujer, que tienen, siempre cagan como 2.500 pesos, 3.000 pesos en el bolsillo, no de ahí. Y o sea, como, ajá, no, que, no, que son, son gente chiriperos de fin de semana que tienen esos cuartos Entonces viene y le dice la tipa, dime, te, te pagué dos ahí. Gracias, pero ah, gracias, no le dan ay, gracias, nada, amor, eh. gracias, amor. gracias, amor. Pero no pasa de ahí. Dos, tres, mm. dos, tres cervezas. Ya, ya le digo cinco. De las dos que tenía ya para los cuartos, ya compró una. Le digo tres. Ay, ay, ay. Y le más, eh, así, así, así, claro. así. Pero de Anabel, que tiene su Mercedes Benz, que se lo quitó. Pues le hacen así, le hacen así, eh. No, ya, algunas son más, son más fuertes porque algunas se, se le tiran al tigre. Ellos no saben picar los ojos. Dale, dale, sí, dale. Sí, sí, sí. Oye, oye, oye. Vela ahí, vela ahí. Llega ahí, el negocios, el negocios. Están ahí, están ahí, ella, ve. Están ahí, ve. Vela ahí, están así. Llegó él. Ay. Ay. Y el tipo se pone loco. Sí, el tipo loco. 201 cerveza. Ahí, cógelo ahí! Y tú, como, y, y, y tú como un gallo llegas co, co, co, co, co, co", a gastar 10 mil ¡Oh! entonces Diana Bell lamentablemente <risa> creo que Franklin lo que le voy a decir algo ese carro nunca fue de Diana Bell Franklin bueno. no tiene fuerza para comprarle un carro así a una mujer es él. Oh, él lo que tiene fuerza para comprarlo para él no pero para comprarlo para una, una mujer de, pero tú te estás viendo loco Jorge Luis tú no estás viendo ese carro mijo. pero, qué, pero con qué fuerza que me sé de viejo, ese cuarto no noche eh, Yo, claro, estoy con el carro tuyo, ¿tú eh, eh, se te dan tres quincenas. <ríe> tres quincenas mínimo, pagando, mamá, y te falta. Entonces, <ríe> Diana Bell... <ríe> el seguro de ese carro. ¿verdad? El seguro de ese carro, ya tú sabes. Entonces, Diana Bell, viene Franklin, porque está quillado, con, eh, se han dejado, ella lo suelto en banda, y le manda a quitar el vehículo. Sí, te Pero que, ¿Por qué te lo dejan tanto ¿Qué ah, es lo que pasa? No sé lo que pasa con Franklin, que tiene como ese Es que es intenso el tipo. Yo imagino. O sea, el tipo es intenso, intenso. Porque le voy a decir, a veces, a veces uno se vuelve intenso por las mujeres. Sí. Es un error. Yo una vez aprendí eso y la vida me cambió. Y dije yo, entre más intenso uno es, la mujer menos lo valora a uno. ¿Desen de, de, de cuenta eso? Atención, atención, camiógrafo. Atención, máster. ¿Eh? Entre más intenso usted con su esposa y con su pareja... La mujer más, oye, me lo suelta en banda porque se lo suelta en banda. Se lo digo yo. Eh, es que está, uno, uno, tú sabes, uno le da le, le, le, le, su espacio a su esposa, a su familia y eso. Pero Franklin subía nueve fotos en el día, de, de la mañana. Lo que estábamos hablando el otro día. Sí. ¿Tú entiendes? Nueve que no hay, fotos. No, no puede ser poder... tan intenso. No, no, no. no, no, no es la gente de la mujer de la no A la mujer no le gusta esa vaina. las mujeres sí, no hombre. le gusta Ese hombre siempre ha tenido problemas en todo. Es un tipo loco, como que él quiere como comprar a la mujer. Cuando usted le demuestra mucho de que... No, no, no. No, no, no puede ser así, señores. tienen que darle su espacio y el tipo era demasiado. Porque mire qué es lo que pasa. Hoy estamos hablando de eso, por la sencilla razón de que usted dejó que la puerta, la, su, su vida privada, la gente lo supiera. Por ejemplo, yo veo, la a mí me gusta la vida como la lleva Lápiz, como la lleva la Alfa, claro. lleva Santiago Matías, que tienen su pareja Larry Yankee con mi Eddie que tienen su pareja y nadie sabe de esa gente. Son muy pocos que la gente que le llegan a, a, a, a, a Niurka o a la mujer del Alfa, nadie le llega, ni a la de Santiago. Y es fácil, nadie no, le no llega. Sabe ni quién es la mujer. Ya tú sabes si, si son tan... Tú eres yo, yo, neto, de ahora para adelante. Yo que estoy trabajando en medio, yo estoy preparando a la doctora para que te esté clara de que yo voy que yo no voy a recibir mucho la familia mía. ¿Por qué? Porque miren qué es lo que pasa pasa eso con lo que pasó con Franklin, la gente que está ahí sabiendo todo lo que ustedes lo que usted hace, usted no están diciendo eso, y, yo, y en la vida yo aprendí eso, Néstor. Uno no puede estar de que, recibiendo de que una cosa por las redes sociales para que el día que usted se deje de su esposa o usted se deje de su novia, vienen la gente a preguntar y a especular. Eso fue lo que pasó con Franklin y Diana Bell. Publicaban casi diario. ¿Usted cuántas fotos usted vea en las redes mías? Suyas, no, no, no, no. Ahora no, no, ya. Hasta de Magara es difícil. Ya. No, yo, no. Dije, Tú, es mami, a mami le voy a quitar. Yo si, yo, si yo sigo subiendo, a mami le voy a quitar Facebook a mi mamá, se lo voy a quitar. Ya, ahora mismo no sé yo cómo y ir. A ma, y a mi esposa mía se lo voy a poner privado. Ahora mismo no sé yo cómo irme. Tanta gente que está esperando que yo le cante ese tema ahí abajo. ¿Tú sabes por qué? Porque hay veces, hay veces que uno tiene comentarios negativos de gente. Claro que se llenan. Y hay gente que, va, que que quieren hacerte un comentario negativo a tus familiares, que no tiene nada que ver. Yo aquí, a rato, a rato hablo más de los la Los lapisitas me dicen a mí, no han llamado a nosotros a pelear, nos han dicho donde quiera que no van a ver, nos van a dar golpes. Políticos también nos han dicho de todos nosotros. Gente de los medios nos han dicho de todos nosotros. Fanáticos a que la, puede parecer un loco. Los fanáticos de Alessandra, pero uno lo entiende. Pero lo, la familia de nosotros no lo entiende. Entonces, a veces la familia. Hay que meter en la privada. Franklin, usted fue muy intenso. Usted era un tipo muy intenso. Subía 15 fotos. Mira qué buena está mi mujer. Dime. Oye. ¿Y es verdad eso? Ya? Sí, eso ya eso. Miren qué buena está mi mujer. Un error. Se lo digo yo. En es cámara, el peor entonces. error. Peor error. Usted dale de que decir. No, no. no. El peor. Yo la, yo la autora casi casi. Ya yo lo estoy poniendo en privado. Privado totalmente. Porque es que yo sé cómo son las cosas y, y, y uno es más feliz así. privado. Uno más, tarde, más tranquilo. Yo subo, o ¿sabes qué que yo subo, de la bebé, cuando veo algo gracioso. La Por día eso día, yo me voy, me gusta la, la playa lejos. Que no me conozca, porque como yo me, me baño en licra, tú sabes. Sí. Y, y privado, todo Vamos no a una tranquilo. pausa y lo dejaremos todo. Pero bien. vamos con la canción en la pausa. Ah, ok, vamos con la canción en la pausa. Y oh, también vamos al a, a top five de esta semana. Ya ustedes saben, el top five de los urbanos. Esta vez sí salió bien, el de ayer salió mal. Dios, Dios. Esta mío. Vez salió